Hola, mi nombre es Patricio Sandoval, me matriculé en Ingeniería de Ejecución Electrónica. Hola, mi nombre es Mauricio Uribe y me matriculé en Ingeniería Civil e Informática de la UBB. Me llamo Nicolás Torres, me matriculé en Ingeniería Civil. Hola, soy Eric Valdebenito, eh, estoy matriculado ahora en Ingeniería Civil de la Universidad del Bio Bio. Hola, mi nombre es Alexandra Matus Córdoba, eh, yo me matriculé en la carrera de Contador Público Auditor. Soy Bruno Castillo y yo voy a estudiar Ingeniería Civil e Informática. Mi nombre es Manuel Maldonado y me matriculé en la carrera de ingeniería en electrónica. Hola, me llamo Nicolás Sepúlveda y me matriculé en la carrera de ingeniería de ejecución en computación e informática. Mi nombre es Paul Salazar, ingeniería en ejecución eléctrica. Mi nombre es Diego Sebastián Laloses, ingeniería civil eléctrica. Hola, soy Luis Rodríguez y me matriculé en la ingeniería civil eléctrica. Me inscribí en la UB porque se escucha que es súper inclusiva, integral para alumnos nuevos y que, que los profes son muy buenos. Eh, la verdad es que se nota la amabilidad a diferencia de otras universidades porque igual yo estuve en otra U antes de venir acá y la diferencia en el ambiente, en especial en, en el trato algo que igual influye harto en, en cómo uno va a desarrollarse acá como persona, no es solamente un, un estudio o desarrollarse en la teoría. Entonces igual lo encuentro que es súper positivo que tiene la UB y estoy feliz de estar acá. Escogí la UB porque puta, he escuchado que era una buena aún. Además, fueron a darnos hartas charlas al colegio y fuimos a hartos eventos que hicieron en distintos locales. Escogí la Universidad Bio Bio por su infraestructura, por la acreditación que tiene en la carrera, que son cuatro años y por las áreas verdes que tiene. Yo elegí la VB porque es la única que tiene contador público auditor, también porque está acreditada y por su prestigio. Yo escogí la UBB debido a la eh, recomendación de amigos y familiares y también por el prestigio para la ingeniería. Escogí la UBB eh, debido a las charlas que dan en mi liceo y todo eso y me llamó la atención desde el primer momento. Yo escogí la UBB por eh, su prestigio en ingeniería y su alta opción a beca y crédito dentro de ella. Yo elegí la universidad por su infraestructura, por la calidad de docentes y porque me parece un buen ambiente. Bueno, me parece que es bonita, me ha agradado bastante. Escogí la UBB porque tiene un gran prestigio y por vocación. Yo siento orgullo por mi hija que ya está matriculada en la UBB y, y siento mucha felicidad por ella porque va a estudiar la carrera que a ella le gusta y en la universidad que ella escogió. Estoy orgulloso de mi hermana, mi hermana menor, de que pueda entrar a la universidad, un nuevo proceso para ella. Bueno, yo estoy orgulloso porque mi hijo entró a esta universidad porque, aparte que es bonita, la gente es muy amable, el recibimiento es espectacular, no es como decía él, que no es un trato cualquiera. La amabilidad se destaca y se nota que es una buena universidad y muy orgulloso de mi hijo y de todas las personas que él tiene que estudiar. Yo siento orgullo porque ya se va a convertir en un profesional y va a salir adelante. Yo me siento muy orgullosa por él, porque pueda cumplir sus sueños, sus metas y que pueda entrar a esta universidad, que es muy buena. Bueno, me siento muy orgulloso, eh, es el sueño de todo padre lo que uno no pudo ser y se ve reflejado en el hijo, ¿no es cierto? Uno... Pone todo su empeño para darle el apoyo al hijo, ¿no es cierto? Para que... el sueño de uno realmente, uno, se, uno que se, se engrandece con este, porque él va a recibir el título, pero se engrandece uno también como padre, ¿no es cierto? Orgullo que haya pasado nuevamente una etapa más en su vida, eh, confiando que esta va a ser mejor, eh, segura de lo que mi hijo va a hacer, segura de la institución donde se está matriculando. Alegría, eso. eso es, realmente estoy alegre. De haber matriculado a mi hijo es un orgullo. Porque lo mejor, una madre quiere lo mejor para sus hijos, para que tengan un bien pasar, un bienestar. ¿Y qué mejor? Y le deseo lo mejor, que le vaya súper bien. El prestigio, eh, bueno, porque está la carrera aquí, incluso hasta los profesores también se la recomendaron y espero que le vaya súper bien. Emoción, porque es mi primer hijo que se viene a la universidad. Muy emocionada. Yo soy VB. Nosotros somos VB. Nosotros somos VB. <tod criticando> Yo soy VB. Nosotros somos VB. Ahora somos VB. Ahora nosotros somos VB. Nosotros somos VB. Nosotros somos VB. <todole> <Somos UVB. todugos>